Nuestro móvil en vivo con Marcela Navarro. Marcela, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? ...que han pasado cuatro meses de la primera dosis y... Bien, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Nos encontramos aquí en el Centro de Salud número 29, esto es en el departamento de, de Cruz. Está hablando en este momento Mariana Álvarez, quien ha venido en representación del Ministerio de Salud, que es la subsecretaria de Planificación, anunciando justamente esto que a través de un tuit se mandó del Ministerio, que tiene que ver con la vacunación para mayores de, 50, de, de 18 años, el segundo refuerzo. Bueno, no, el, el, la, la gente, realmente las personas ya han asistido... A, a completar su cuarta dosis, en, en su mayoría en el registro este, se suman la primera y la segunda dosis, pero de todos modos Vemos que hay un crecimiento de la asistencia para la, para la segunda dosis y al incorporar ahora a partir de mañana los mayores de 18, entendemos que también eso van a responder y van a avanzar en ese sentido. Para mañana, ¿cómo va a ser la modalidad? Igual que en el resto, en las otras vacunaciones, directamente se tienen que acercar a los centros de salud. Eh, para mañana va, va a ser la modalidad como veníamos avanzando en, el, en la campaña de vacunación, va a ser en los lugares habituales, en los las sedes de vacunación con los horarios habituales y eh, a partir de mañana los mayores de, de 18. Pero avanzamos en las sedes de vacunación de cada uno de los departamentos de toda la provincia. ¿Podrías repetir a quién está destinada y qué pasa a partir de los 18 años? ¿En qué sí, eh, en general a partir de los 18 años, este para todas las personas a partir de, de los 18 años, segundo refuerzo, tiene que haber cumplido cuatro meses del primer refuerzo y con eh, el carnet de vacunación y con el documento eh, tendré, tiene, puede ir a los lugares habituales de vacunación en toda la provincia. Mariana, tengo una consulta, le hago una consulta. En Buenos Aires hay mucha preocupación con el aumento de los casos, se habla de una posible cuarta ola de Mendoza, ¿cómo está epidemiológicamente? No, eh, estamos en, en la pausa, en la pausa epidemiológica. En eh, general no se ha visto un crecimiento de los casos en, et, eh, en estos días. Eh, las semanas, como ustedes saben, cierran lo, los sábados y en, en las, las próximas este, comunicaciones, se, va, se irá evaluando si va creciendo, pero en principio seguimos este, con una pausa importante epidemiológica. El Igual se dio. sigue aconsejando esto de la vacunación, de completar esquemas, porque mucha gente también al haber una baja se relajó en cuanto a la vacunación. ¿no? Claro, eso necesitamos reforzar que este, esto, estas bajas eh, en el crecimiento del COVID ha sido gracias en parte a la vacunación, entonces necesitamos seguir completando y seguir actualizando porque nosotros sabemos y como hemos transmitido durante este, eh, un periodo determinado, la, la vacuna, necesitamos refuerzos para poder mantener la inmunidad de las personas. Entonces esto debería, debemos sostenerlo y debemos sostenerlo entre toda la comunidad. Para ¿Y qué? cuántas personas más o menos se cree que van a vacunar acá a partir de los 18 años con este segundo refuerzo? Bueno, la, eh, el grupo el grupo etario a partir de los de los 18 años, este, en realidad, bueno, eh, después varía mucho de la cantidad de personas que han sufrido o se han enfermado, sobre todo en, la, en el momento de enero, que tenía que esperar 90 días, luego los cuatro meses del primer refuerzo, o sea que eh, es variado el, el número, pero eh, eh, esperamos que la mayor cantidad posible de, de, de ese grupo etario acuda a vacunar. ¿Se han evaluado todo el tema del barbijo? Bueno, lo que se anunció ya se lo en el que El uso del barbijo no es obligatorio, por ejemplo. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa con los centros de salud o los lugares donde puede existir algún mayor contacto? En el momento, bueno, el barbijo, como eh, lo salió claramente, la, este, el decreto eh, no es obligatorio y sí se recomienda para las personas que tengan eh, algún riesgo, como lo dijo la ministra del gobernador, así como también las personas que tengan síntomas. Eh, en ese caso, estén donde estén y vayan donde vayan, se recomienda que utilicen el, el barbijo. En eh, ¿Ningún lugar cerrado, digamos, va a ser...? Eh, lo que pasa es que la normativa es, eh, es, es general y, y es el barbijo eh, no es obligatorio a, ahora. Y a pesar la de partilera. eso, la gente sigue como usando, ¿no? Eh, utilizando el barbijo en estos espacios cerrados. ¿Este comportamiento de la gente le, les ha sorprendido a ustedes? Lo que pasa es que entiendo que han sido medidas muy importantes para poder enfrentar eh, este, la pandemia de COVID y que ha demostrado que también eh, protege de otras enfermedades y demás. Entonces la gente lo ha adoptado eh, como protección y protección del otro también, que es pensar un poco también en, en los demás ¿no? y en todos. El derecho de admisión que se hablaba de algunos comerciantes que podrían aplicarlo, ayer el gobernador dijo que, bueno, que si lo querían hacer los comerciantes lo podían hacer, ¿se puede aplicar? a otros lugares también? Y en general, eh, como que la norma es un paraguas amplio, legal, para, para, para poder eh, de, decir este lo que lo que dice, que es que ya no es obligatorio. Y después, particularmente, se, se tienen que ir evaluando estas otras situaciones, pero en los centros de vacunación, de... ¿también? Centros de vacunación también es obligatorio acudir, digo, no, no hay riesgo, pero es un lugar cerrado. No, en, en todos, o sea, el orden sería que eh, ya el barbijo no es obligatorio, eh, el, el equipo de protección personal que utilicen los equipos de salud se sigue sosteniendo y, eh, como decíamos, la recomendación es en personas, en adultos mayores y todos los que realmente siempre han cuidado por el riesgo y... Eh, los que tengan algún síntoma, pero en general la norma es para todos lo mismo. En el caso de, bueno, vamos y volvemos con el tema de barbijo y también vacunación. <risas> Le quería preguntar en el caso de la vacunación, ¿cuál va a ser, con qué vacuna se va a vacunar con el segundo refuerzo? ¿Y si nos puede explicar exactamente a cada uno según lo según la, la vacuna que hayan recibido cómo sería sí en realidad hay disponibilidad de vacunas en general es este Pfizer o Moderna y eh, en mayores de, de 18 en general a todos eh, para todas la, las personas de, de esa edad ¿sí? alguna alguna otra recomendación no la bueno la recomendación siempre es este en todos los lugares de vacunación también se es importante recordar que se está vacunando con antigripal, este, que se están vacunando a las personas que han nacido a partir del 65 con la vacuna del sarampión. Bueno, el, la recuperación de las vacunas eh, y de los esquemas de vacunación en los niños y demás es muy importante reforzar porque eso hace a que todo este, vuelva a, a recuperarse y a sostenerse para la inmunidad en general. ¿no? El tema de hepatitis, eh, Mariana, ¿cómo está acá en Mendoza? ¿Está controlado? ¿Está, ¿Estamos en alerta? Está en la alerta epidemiológica nacional uh -huh. eh, y muy atentos, pero eh, está controlado. No ha habido eh, no, no ha habido en ese sentido ninguna, ningún caso para poder ocuparse. Bueno, Ahí Escuchamos, muchas gracias Escuchamos a Mariana Álvarez Que es la subsecretaria de planificación del Ministerio de Salud Y les quiero contar esto ya para cerrar dónde nos encontramos, así que le voy a pedir a Rulo Que mostremos acá un poquito de este lugar Porque este es el mural del centro de salud número 29 Esto es en el departamento Godoy Cruz Porque este centro de salud Desde hoy, que está ubicado exactamente En Juan B. Justo y Renata de la Santa Aquí en Godoy Cruz Pasa a llamarse eh, Chediac Roberto Chadiac, ustedes saben que es un médico que nació en San Martín, en San Luis, un médico pediatra eh, que tuvo un máster en salud pública y que atendió durante muchos años y dedicó su vida a lo que tiene que ver la salud pública, pero sobre todo en los barrios más populares, más humildes que tiene la provincia de Mendoza. hizo un gran gran trabajo por la promoción de los derechos en los barrios vulnerables. Así que desde hoy este centro de salud que está ubicado en este lugar acá en Godoy Cruz, el número 29 pasa a tener su nombre, fue un momento muy importante, importante y significativo para el Ministerio, para su familia y bueno, en general para, para toda la comunidad. Así que no queríamos dejar de pasar y contarles también que tiene su nombre a partir de hoy. Gracias, Marcela.